es que Esquerri Casco de eh, Nada, bueno, explicaros un poco por encima que... Bueno, eso, gracias por haber venido. Eh, explicaros que, bueno, esto es una charla en el marco de una campaña que hemos hecho desde Esqueranicha IU de Vizcaya, que, bueno, se titula Ellos son los culpables, que, bueno, hemos intentado tocar distintos ámbitos de nuestras vidas, en los cuales la crisis, una vez más, ha afectado a la mayoría social y no la pagan quienes realmente son los culpables, ¿no? Pues, eh, bueno, hay cuatro ejemplos ahí, pero bueno. Eh, y nada, en esta campaña hemos venido tocando diversos ámbitos, pues como es el tema del empleo, el tema de, pues por ejemplo, el otro día en Santurci el, la reforma de la RGI, pues eh, que en ese caso, pues eh, quienes nos gobiernan sufren un poco de aporofobia y pues eh, intentan ...controlar aún más a las ayudas que reciben eh, las personas más empobrecidas... ...y sin embargo se las sopla a mil eh, que las grandes desfortunas se van eh, millones al fisco... no ...y bueno, en este caso eh, tocamos un tema que parece que escapa un poco de soslayo siempre... ...pero que sí que le ve, vemos alguna vuelta en el tema de, de cómo nos recortan en nuestras vidas... ¿no? ...que es el tema de, del patrimonio... Eh, Creemos que es importante porque al final es un tema que simplemente por el hecho de que el no tener que derribar un edificio para luego volver a construir, pues simplemente va, queráis que no, para nuestros bolsillos es un poquito mejor. Y luego el simple hecho de que pues muchas veces eh, muchos de estos elementos derribados, como ya nos explicarán eh, Willy e Iñaki, ...pues muchos de estos elementos, edificios o, bueno, otras tantas eh, estructuras... Eh, ...son únicos, son irrepetibles e incluso el, por mucho que se intente repetir... ...pues por ejemplo como se hizo con el palacete de Sambi... ...pues no es lo al final es una réplica, una réplica es una réplica. Ya suena un poco a Mariano Rajoy, pero bueno... Eh, eh, Espero que se entienda. Y bueno, como no soy la persona experta en este tema y saben un poquito más de esto, eh, eh, a mi lado Willy y e Iñaki, pues bueno, me corregirán en lo que me haya podido equivocar y bueno, y perdón, y ahondarán un poquito más en este tema, ¿vale? Gracias, Esqueranicha, por invitarnos. Y bueno, pues una vez más, hablar de, de industria y patrimonio, del patrimonio industrial de Baracaldés. Eh, Bien, lo que estamos, lo que pretendo hablar y pretendo, por cierto, ser breve, porque yo creo que por las caras que veo, además, eh, casi todos sabéis mucho de esto de lo que vamos a hablar y, y casi mejor si surge algún debate y, y aprovechamos para intercambiar ideas. ¿eh? Eh, por eso voy a hacer un repaso rápido sobre el patrimonio industrial baracaldés. Eh, estamos hablando del, del patrimonio de un siglo, del patrimonio de 100 años de industrialización, del patrimonio que se genera a partir de 1882, cuando se funda en Baracaldo la fábrica de Tosonos de Bilbao, y que es la fecha emblemática de la historia de la industrialización vasca, es cuando a partir de entonces triunfa la siderurgia, la, la siderurgia que había eh, se había pretendido instalar en, en Andalucía inicialmente, en, Asturias después, pero que definitivamente va a ser la margen izquierda de la ría de Bilbao, ...Baracaldo es el estado donde se acabará ubicando. Eso va a generar, eh, como sabéis, pues todo un, toda una historia de industrialización... ...que va a hacer de este pueblo, pues el, el pueblo por antonomasia el pueblo Fabril, la ciudad Fabril... Eh, ...que va a acabar, pues, eh, en los años 80. Todos sabéis que ha sido un proceso largo... La, el proceso de desindustrialización empezó con los, en los años 70 ya con aquellas eh, reducciones de plantilla eh, yo diría por poner una fecha emblemática la entrada de, la, la entrada de, de España en, en la Unión Europea es, es un poco el principio del fin de la industrialización en Baracaldo lo que pasa es que es el principio del fin de la industrialización eh, de, la, de la segunda revolución industrial eh, lo que ocurre lo que ocurre es que se produce un cambio de modelo productivo a finales del siglo XX, pero en el caso de Baracaldo se, lo que ocurre también es que se, se produce un cambio de modelo de sector, eh, de dedicación, eh, quiero decir, va a ser un pueblo que de, de, de ciudad fabril se va a convertir en un pueblo de servicios especialmente dedicado a la venta en estas grandes superficies comerciales. ¿no? Aquí tenéis dos ejemplos, dos eh, imágenes que todos conocéis. Eh, una de ellas, la de, la de la del, la del eh, Megapar, o la de, perdón, ¿cómo se llama? El Mass Center. El Mass Center, esa pared de ladrillos que, que, que alguno ha dicho que querían imitar la arquitectura de la siderurgia vizcaína con esa pared enorme de ladrillos, debe ser la más larga de todo el estado, ¿no? Y aquí... Eh, y ese otro edificio que tanta deuda ha generado al, a la Administración Vizcaína, que estamos hablando del BEC, ¿no? que bien se podía haber aprovechado pues parte de las instalaciones del TBC, que también se desmontaron, como veremos. ¿no? Eh, Baracaldo, por tanto, ha pasado de ser, de ser, bueno, pues de tener una población industrial, un, un empleo industrial fundamentalmente, Ah, no están entre los 20 primeros pueblos de la comunidad eh, con el, empleo industrial. O sea, el empleo industrial que hay marcado es ridículo ahora. ¿no? O sea, eh, y todo esto habría acompañado en este proceso de industrialización de una falta de sensibilidad, de una falta de implicación de las administraciones, eh, especialmente a las locales, a las que lógicamente se les debía haber... ...deberían haber puesto mucho más de su parte, y en este caso me digo tanto la, la eh, a la izquierda como a la derecha... Eh, ...y al nacionalismo, que, que muchas veces ha preferido buscar señas de identidad en, en cosas preindustriales. ¿no? Pero vamos a hacer un repaso de, de lo que queda, de lo que está protegido y vamos a, hacer, y vamos a ver que, en qué situación está, ¿no? Eh, hay una serie de edificios y de instalaciones que están protegidas, que están declaradas monumento, que están declaradas bien de interés cultural. Entre ellas, pues. Eh, entre ellas eh, está el puente, el puente de Alzola, este puente de hierro sobre el río Cadagua, declarado monumento y pues, eh, construyó al mismo tiempo que pues, se construyó aquella vía férrea Vilaus-Portugalete, eh, la que es luego Vilaus-Santurce y que, bueno, realmente eran dos vigas, al final se pudo conservar una, la otra ya se la habían desmantelado, cuando intervino Diputación y el Gobierno Vasco, y en aquel momento, el año 95, estoy hablando, la verdad es que reaccionaron rápidamente, a pesar de que el Ayuntamiento ni se había enterado de que lo estaban desmantelando, y declaró un monumento. Desgraciadamente es un elemento que no tiene ningún uso, que está, yo creo que esperando perfectamente, además, a que se haga esa conexión de Videgorri, o peatonal entre Baracaldo y Bilbao, los dos pueblos, curiosamente, más grandes del, del, de la, eh, de la, de, del territorio de Vizcaya y que no tienen conexión peatonal, o sea, hay conexión de todo tipo, pero no peatonal, y ahí faltan 300, 400, no sé si llega a 500 metros para que esa conexión se pudiera producir. Curiosamente, el Endacari, por lo, las informaciones que tengo, una de las cosas que ha firmado, o una de las cosas que le ha rascado a a Rajoy en los últimos eh, eh, acuerdos que han llegado para la firma del, de los presupuestos, son 10 millones de euros para hacer el Videgorri de la margen derecha. Eh, el Videgorri de la margen derecha, que por cierto, eh, sabéis que el puerto autónomo eh, hizo tres proyectos, a cada cual más, más bestia, eh, pero dijo que no lo pagaba, claro, el puerto autónomo es del Estado y su parece ser que, esos 10 millones de euros pues eh, serán los que reciba el puerto autónomo para hacerse en videgorri de la margen derecha. Lo cual es muy peligroso para todo el paisaje de la ría, porque eso va a suponer seguramente la un, construcción de un de una… Eh, pues algo ¿cómo se llama esto? Un, como esto que se ha hecho en Marzana y por ahí, ¿no? Eh, la desaparición de las escaleras, la desaparición de los norais, la desaparición de… ...todos esos elementos que están vinculados y relacionados con el paisaje de las márgenes de la ría de Bilbao. ¿no? Otro elemento que, que también está de claro, un en monumento y que, y que se declaró al mismo tiempo... que, que el, ...días antes, días después, que el puente anterior... ...es el edificio de, del antiguo explosivo Río Tinto, César Cross... Eh, deshabitado de su, o, o abandonado bueno, su uso eh, por la empresa fundadora desde hace muchos años, pero que bueno se rehabilitó seis de las crujías, porque al final no se protegió todo el edificio, sino nada más seis de las crujías, un edificio magnífico eh, que eh, debería tener, o en principio estaba proyectado que fuera el edificio que, llegue, que acogiera los servicios para ese eh, parque, eh, Empresarial de Burceña, del que, bueno, pues ahí está. Eh, también podría acoger el Museo de la Técnica, por cierto. <risa> eh, y que, bueno, es único en todo el Estado. En, Val en Valencia exactamente hay un edificio de estas características que ha, ha sido rehabilitado y en estos momentos acoge, acoge instalaciones deportivas. Otro edificio que también se protegió... Mmm, fue la estación, la estación que estuvo a punto de desaparecer también por motivo de los proyectos que tenía el barrio 2000 en, en, en la zona urbana y que recientemente ha, sido, ha tenido una rehabilitación. Tú querías hablar luego del tema este, ¿no? Y la más polémica de todas, la última declaración de protección, perdón, no de protección, sino de incoación, todavía no está protegido, sino simplemente incoado, ...que es el conjunto de los cargaderos de eh, Orconera, eh, Sefanitro y Franco-Belga. Eh, curiosamente, eh, el Ayuntamiento de Baracaldo protestó, o sea, hizo una reclamación, no quería que, no quería que esto estuviera protegido. ¿no? Al, final, al final parece ser que hay un acuerdo entre el Gobierno vasco y eh, Costas, tampoco, que tampoco estaba por la labor... Al, pero al final parece que va a haber un acuerdo, eh, se ha debido reducir el ámbito, el ámbito de protección eh, y parece ser que va a haber un acuerdo y se va, y se va a proteger, aunque mmm, hasta que no lo vea no me lo creo. Vamos, eh, realmente la asociación a la que yo pertenezco llevamos 35 años <risa> reclamando la protección de este cargadero, especialmente el de Orconera, que es el más representativo, el más significativo, el único que, el único que representa, aunque no está completo, eh, pues aquel todo aquel conjunto de cargaderos que hubo que más de 30 que hubo en la Ría de Bilbao ¿no? luego eh, durante el periodo del, del el gobierno de Pachi López eh, se, se hizo un, una declaración conjunta de protección a una serie de elementos de toda la toda la comunidad bueno, toda la comunidad, sí, también creo de, de Álava, eh, de los, de, de los, dentro del camino de Santiago ¿no? dentro del Camino de Santiago de la Costa se protegieron así elementos entre los que están pues las casas las casas de San Vicente que todos conocéis está también el Matadero que tuvo una rehabilitación bueno pues actual Escuela de Idiomas que todos conocéis y también y también el, el, el mercado de Abastos que actualmente es pues un, un gimnasio ¿no? Con intervenciones más o menos cuestionables, quizás luego Iñaki pueda aportar algo respecto a esto. ¿no? Con protección local, uh, con protección local, es decir, con no vale para nada, la protección local, la protección del Ayuntamiento, la protección del, de la General de Ordenación Urbana o de las normas subsidiarias no vale para nada, porque así no lo ha demostrado eh, elementos que estaban protegidos, que tenían protección local, como las eh, casas de Orconera, que las cambiaron la protección y las derribaron, o va a pasar ahora con mm, la cooperativa bidonera. ¿No? Pero bueno, con protección local está la estación, también está, eh, por parte de la Asociación de Patrimonio Industrial, está, está solicitada su protección íntegra como bien de interés cultural, Pero como otras tantas cosas de la comunidad, pues eh, los últimos gobiernos de los últimos departamentos de cultura, de los últimos dos gobiernos de eh, vascos no... No han protegido muchas cosas, por no decir casi nada que tenga que ver con el patrimonio industrial. ¿no? Eh, también protección local tienen, bueno, pues eh, probablemente dos de las mejores cosas que se han hecho. También puede ser cuestionable la rehabilitación que se hizo del Ilner, especialmente en el interior el edificio de INNER, que sabéis que hoy día coge una parte del, del, del CEDEMI. ...que curiosamente salen las guías de turismo de Baracaldo... ...pero resulta que no se puede ver, ¿no? Ahora parece que el Zigma está asumiendo compromiso de, de, de, de abrir... ...o de enseñar algunos sábados o domingos... Eh, ...algunos elementos del patrimonio baracaldés... Y, ...y creo que se va a empezar a enseñar... El, y a mostrar el... Eh, y, ...y alguien y algún guía supongo que explicará... ...qué es o, o qué ha sido el, el edificio de Iner, ¿no? Y las oficinas antiguas de altos hornos, las oficinas de Smith, las de 1913 y las de 1952, ¿no? que, que también están reutilizadas, como sabéis. Las casas baratas también tienen un nivel de protección local. Las casas que, bueno, Maracaldo hay una buena colección, algunas han desaparecido, pero bueno, por citar algunas, la tribu moderna, la familiar, eh, la providencia, el progreso, la esperanza y alguna más que me dejo por ahí. Y recientemente también, eh, pues otro elemento que parece que se va a salvar por lo menos dos de las naves que veis hay, que son las naves de las antiguas cocheras del tranvía del siglo XIX, y que un proyecto urbanístico que se va a desarrollar en, en Burceña, en este ámbito, pues eh, parece que a, contempla la posibilidad de respetar dos de esas, creo que son estas dos, estas dos crujías, estas dos naves. Hay algunos otros elementos, no me voy a parar en ellos, más que en uno de ellos, quizá que es porque es el más el, el más eh, importante, eh, elementos de patrimonio industrial que no tienen ningún, ningún grado de protección, pero que bueno tienen algún algún valor patrimonial. Me estoy refiriendo evidentemente a la presa a la presa de Echevarría, el Pantano Viejo. ...y luego, bueno, pues está el puente Interfábrica, es el antiguo puente Interfábrica sobre el río Galindo... ...hay una, una grúa Pórtico que también que está en la estación de Luchana... ...y luego los edificios eh, que también están en Burceña de las antiguas Mebusa y, y Arcas Gruber. Eh, de estos, pues por lo menos eh, el... detenerme un momento en, en la presa, esta primera presa de hormigón armado... ...que se hizo en todo estado que es la, la presa de Echevarría... También, también imposible de ver, por suerte eh, hubo una visita después de muchas gestiones, conseguimos en la asociación y con motivo de lo, el, las jornadas europeas de patrimonio del año pasado, hacer una visita con el permiso de, de ArcelorMittal, eh, que es la empresa que, quien, que hace, por lo menos gestiona o, o, o sufructúa ¿no? el, el uso de estas aguas y de la presa, y parece ser que ahora, bueno, pues, eh, pues están como con deseo o con intención de que esas visitas sean más frecuentes. Y creo que recientemente también han hecho, los de la Fundación de la Cirugía Integral han, han hecho alguna otra visita. Y luego los elementos desaparecidos. Los elementos desaparecidos, pues que seguramente se me queda alguno por ahí, pero evidentemente hay algunos que... Eh, ...bueno, pues que se remontan a una época que quizás no hubo, había todavía menos sensibilidad sobre estos temas... ...como es la famosa Casa la Bomba, que todos acordáis de ellos... ...o las naves del Bésemer, un edificio tan emblemático, ¿no? eh, Pero quizás las más... las más eh, ...bueno, aquí hay una lista, voy a tener algunas... ...las de Roconera, la térmica de Burceña, Astilleros del Cadagua... ...todo el conjunto de Sefanito y Fertiberia... ...la batería de cogo de Profusa, Cooperativa Bidonera, del que va a hablar Iñaki luego... El TBC de Ansio, las naves del tren de bandas en caliente de Ansio, que hubieran sido perfectamente reutilizables, como en otros lugares de Europa, para haber, eh, para haber hecho esa macro macroferia o macro el, el dicho sobe. ¿no? La estación del regato, eh, como ya he dicho antes, una de las dos vigas del puente sobre el Cadagua, otro puente metálico que había también sobre el Galindo. Eh, lo de Profusa, bueno, pues lo de Profusa ha sido tuvo bastante repercusión en prensa hace año y medio, así Era eh, eh, la única batería de co que quedaba en toda la Comunidad Autónoma eh, y como otras tantas veces la propiedad eh, se dejó esquilmar, como ha pasado por ejemplo en La Balco, que creo que no había hablar porque están es territorios es estado y solo me remito a Baracaldo, pero bueno todos conocéis lo que pasa en Balco. Eh, y en este caso, pues desapareció, se llevaron todas las puertas eh, y con puertas a, está prácticamente... Eh, el gobierno vasco, después de insistir mucho, pues está, lleva estudiando, lleva estudiando un año, eh, la posibilidad de, de, de hacer algo con esta, con lo que ha quedado de la batería, pero no sabemos muy bien qué. Eh, y, eh, El TBC de Ansio, que todos muchos de vosotros por la edad conocisteis, que ya me he referido a él. Eh, las casas de Orconera, con agusticismo también, eh, desaparecieron la primera ciudad jardín que había en el País Vasco, bueno, una parte de la que fue que aquella ciudad, la Garden City de, de Orconera, de y, y que bueno, pues el ayuntamiento cambió su es que el ayuntamiento era propietario encima, o sea, era, tenía protección local y encima era propietario, no es que fuera alguien, otras personas, ¿no? Y cambió la protección, es decir, la desprotegió y, y automáticamente las derribó, ¿no? Ni tan siquiera hubo posibilidades de hacerlo del mientras tanto, esto de que en muchos lugares de Europa se hace ahora, ¿no? Buscar estrategias de ocupación o de, o de uso a los, a los eh, edificios en desuso, ¿verdad? ...como se ha podido hacer pues, en algunos edificios de, de Zorrozaure, por ejemplo. ¿no? Aquí, pese a que muchos vecinos de Luchana pues, eh, pretendían dar un uso a alguno de los edificios... ...pues, pues no hubo manera porque además pues, a las 6 de la mañana, un día de agosto... Eh, ...entraron las máquinas y... ...esto es lo que hay. Otro edificio que también sin ningún sentido se derribó... Eh, eh, Astillos de Calagua, tanto más cuando en este, en este espacio estaba proyectado, sigue proyectado, el, el Parque Tecnológico de Urceña, eh, que no se sabe, por cierto, qué va a, hacer, qué va a pasar con este espacio, eh, y el, el gobierno vasco ha decidido que el Parque, que el parque eh, Tecnológico de la margen izquierda va a estar en avanto. Ahora, o sea, esto es otra cosa. ...que no entiendo, o sea, no sé si alguien me lo puede explicar... ...supongo que los solos ahí son más baratos... Eh, luego tendrán que estar, pues la gente que trabaja ahí... ...pues como los que están en Zamudio... ...yendo y viniendo, haciendo kilómetros... ...gastando, eh, bueno, nada que ver con esto que se llama sostenibilidad... ¿no? ...esto es lo que hay... Y, ...y la térmica de Burceña, también, pues otro magnífico edificio... Eh, el que, ...la que fue la, la central térmica ya estaba en desuso... La central térmica más importante de, del, del norte de, de la península, pues en primer, los primeros 50 años ¿no? eh, del siglo XX. Eh, también se derribó y también podía haber sido reutilizado para. Y por supuesto, cefanitro. ¿no? Sefanitro, pese a que hubo. ...por parte de la asociación a la que pertenezco eh, bastante, tanto dirigi dirigiéndonos al, al Gobierno vasco... ...como al Ayuntamiento, como, al, como a la Diputación, la posibilidad de que se conservara algo... ...una magnífica ciudad, eh, fábrica ciudad, eh, eh, detrás de la cual estaba pues, además Germán Aguirre... ...también un arquitecto de prestigio y unos hilos únicos, perfectamente reutilizables... Eh, Incluso las únicas torres de refrigeración que quedaban en, en la comunidad autónoma vasca, que tampoco era un espacio amplio el que el que ocupaban, pues también tampoco fueron tampoco se contempló su conservación. Lo único que realmente ha quedado en el cefanitro es el cargador de cefanitro, que ha sido protegido dentro de ese conjunto de ese conjunto que he dicho antes de, de protección que de, de incoación, no de protección todavía. Y por último, quería dedicar un par de un par de minutos a hablar de otro elemento que también perdió Baracaldo. Eh, bueno, en realidad me estoy refiriendo al Museo Famoso de la Técnica, al proyecto aquel que, que se inició en los primeros años 80, en la década de los 80, eh, para hacer un museo de la técnica de Euskadi. En realidad era un viejo proyecto. En 1902, Julio Azurtegui ya habla de la necesidad de hacer un museo de, de la industria, ¿no? O sea, eh, inicialmente se ubicó esa colección, se fueron recogiendo, especialmente a partir de las inundaciones del 83, un montón de maquinaria y aprovechando ese proceso de desindustrialización. Eh, bueno, pues eh, se aprovecharon para, para recabar y recoger y recolectar, hacer una colección de maquinaria eh, correspondiente a todos esos 100 años de industrialización lo que ocurrió es que, incluso hubo un concurso en el año 90-91, un concurso arquitectónico, lo que ocurrió es que el gobierno vasco luego abandonó la idea, eh, el ayuntamiento, puesto que el gobierno vasco no quería hacer nada o no estaba dispuesto a hacer nada, pues entonces exigió la, la, la utilización de las naves para dar los otros uso. Inicialmente hubo un momento, parece ser que hubo un momento que querían hacer un museo de la electricidad de acuerdo al Ayuntamiento Iberdrola y por eso recabó, pidió al, al gobierno vasco que cuando se llevara la maquinaria, pues se quedara la maquinaria que en su momento había cerrado Iberdrola. Lo cierto es que no se hizo ni una cosa ni la otra, no solo eso, sino que cuando el gobierno vasco fue a buscar esa maquinaria de Iberdrola, el Ayuntamiento no sabía dónde estaba. Al final apareció, pero hubo que hacer una labor de espionaje por parte nuestra, porque el ayuntamiento no sabía ni dónde tenía la maquinaria. Eh, en, est en estos momentos ha vuelto a resurgir otra vez el tema, de, el tema de, del museo de la industria, museo de la técnica, incluso hay, hay propuestas en las juntas generales, encabezadas eh, por Bildu y apoyadas por todos los partidos políticos, para que, y hay un compromiso por parte de la, Diput de la diputada de Cultura para que eh, estudie la posibilidad de, eh, de ubicar en ese otro magnífico edificio que se encuentra en Bilbao, Molinos Vascos, que también está en estado ruinoso, a pesar de, este, de ser un monumento, de ser un monumento, la posibilidad de, de ubicar ahí el museo, un museo de la técnica, un museo del trabajo, un museo, un museo que, que yo creo que Baracaldo debería reclamar. Eh, y que de alguna manera es la deuda que tiene Baracaldo con esta gente, con estos trabajadores, con 100 años de industrialización, de una historia, de una gente que trabajó con esas máquinas y en estos edificios de los que hemos hablado. Esto es lo que voy a decir. Vamos a ver, son ya bastantes años de venir a Baracaldo a intentar más que salvar, casi a escribir la esquela. La esquela del patrimonio me viene a la cabeza hace hacia el año 97 cuando el kiosco de Baracaldo estaba también en riesgo y aquí pues vinimos a exponer todo lo que se pudo y que casi todos los intentos desgraciadamente son inútiles. Es, una, es un esfuerzo, es una lucha contra continuamente contra, eh, contra el poder, contra el poder en, en muchas dimensiones y contra la ignorancia. La ignorancia se ha sentado muy bien en las, en las capas políticas. Lamento no haber… Esto, he, he, he cogido el PowerPoint del año pasado, me parece que fue en el 97 del 3 de enero que se hizo ahí en, en Luchana, porque recibí el aviso para este acto el domingo. Y hasta ayer a las siete y media he estado empeñado en meter en el registro del gobierno vasco, que cerraron a las siete y media, un expediente para la incoación de un bien cultural. O sea que solo he podido dedicarle la mañana. Pero bueno, eh, lo que no salga en imágenes aparecerá en la idea. Cuando se murió este, este elemento, muchos creíamos que, que iba, se iba a producir un proceso de, de saneamiento, de saneamiento cultural, de recuperación, etc., y al principio, pues sí, había síntomas y iban por este, por este camino. ¿no? O sea, había incluso desde el punto de vista cultural y patrimonial, pues eh, eh, quedaba la excusa de que la dictadura había impedido todo tipo de desarrollos. Pero ya llevamos por eso el título de, de la destrucción democrática del patrimonio monumental. He puesto Bilbao, Baracaldo, Vizcaya. O sea, ya en los años que hay de postdictadura, porque lo de democracia queda también a veces, muchas veces en entredicho, ha sido tan destructivo como el interior. Bien. En aquellos momentos había mucho fervor. El Colegio de, de Aparejadores de, de Barcelona, en ese octubre del 75, dedica un número extraordinario a la arquitectura en peligro y colabora en él Joaquín Cárcamo, que hoy no está aquí porque mañana tiene una conferencia en Zumaya, uh, y, y aparecían varios elementos, entre otros la Lóndiga, el Mercadillo de, de Castaños, me parece, y Portugalete como centro histórico. Pero la Lóndiga como elemento más... Más significativo. Esto en el 75, es decir, en el, un mes antes de morir el dictador. Bien, yo acabé la carrera ese día del mes de marzo, o se hace ya muchos años, con un tema que me, que me gustaba hasta. Era la, la recuperación de la estación de Portugalete. El plano este está dibujado en papel vegetal cuadriculado, era un rollo que se iba a dibujar. A medida que iba avanzado el proyecto, iba como un telar, iba corriendo, ¿no? O tuve la satisfacción de que me lo corrigió Moneo y entonces pues, era un cierto respaldo. Y buscaba, pues, me, no sé por qué motivo, me interesó la estación de Portugalete como un elemento singular en un emplazamiento también. Y a, y a su vez pues, se, se reordenaba todo, todo el espacio que había, que había por aquí. Y recuerdo pues, que… Eh, como eh, la estación tenía un edificio anexo, que era donde estaban los servicios, y allí metía unas cabinas de teléfono, en fin, era un poco de, de creatividad propia pues, de, del impulso del estudiante. En el, en el año, eh, eso es en, el, en el 78, continúo en Barcelona y, y acudo, por no sé qué motivo, a un congreso de cultura catalana que se celebra en Montjuï, en el Palacio de Europa, y donde oigo una frase que me quedó me ha repicado y todavía me, me, me resuena en los oídos, que dice que eh, el patrimonio arquitectónico es el testimonio más evidente de la identidad cultural de un pueblo, más evidente porque es palpable, así como la literatura, la lengua, el otro es un patrimonio material pero es el testigo, es decir, la persona que le, le pasan unas fotografías de un paisaje del Tirol, evidentemente, identifica, el que le pasan un, un paisaje ibicenco o una arquitectura sabe a qué se pertenece. Y aquello me, me dejó como, como diciendo, pues está bien, está bien, es, es, es bonito, ¿no? Y y del rebrote propio también del periodo postuniversitario, eh, post de las revueltas, o sea, eran tiempos muy agitados todos aquellos, pues, decía ¿por qué, no, ¿por qué no contribuimos a esa recuperación democrática, nacional, etcétera? Pues a través del patrimonio. Y muy poco tiempo después se celebró este elemento, estos cursos de intervención en el patrimonio arquitectónico, que este es el año, me parece, que el 79 y luego ido... Al principio fui a muchos, ahora vamos por el 35, es el curso más prestigioso que se hace en Europa, llevan tantas ediciones, sobre las intervenciones he acudido como como asistente y otra vez también como oponente, y probablemente este año también haya otro tema. Y, y eran eh, contrastes donde se veía criterios de intervención, desde los radicales italianos, eh, eh, otros más avanzados en, en Cataluña, e incluso a figuras importantes eh, se, les, se les ponía en, en crítica a sus métodos y, y todo. O sea, era, era muy interesante lo que, se, lo que se veía, lo que se oía y sobre todo las réplicas que se celebraban incluso pues hasta hasta el sábado por la noche, se abría la sesión al público y, y era un ambiente muy, muy interesante. Y luego se visitaban algunas intervenciones modélicas. Bien, eh, en, todo, en toda intervención, no sé sí, si sí, se ve, en toda, casi en toda conferencia coloco siempre esta imagen. Efecto di de un gobierno en Chitá e en campaña. Eh, Palazzo Público de Siena y Ambrosio Lorenzetti, el pintor. Y está describiendo en una imagen eh, preciosa eh, eh, los, eh, lo, el, ...el título, el buen gobierno en la ciudad y en el territorio. Eh, se, se ve evidentemente que es una ciudad toscana, los colores, las, esto, y aquí hay unas personas, hay, unos que, eh, hay unos, unas mujeres danzando... ...hay un artesano en un taller, aquí lo veo pequeño, hay un, pues, digamos, un zapatero, hay otro que está entrando con el burro y la mercancía... Eh, ...y a su vez llegan eh, campesinos y que traen mercancía del campo o, o productos del campo, y hay otros, supongo, señores feudales que van a, a recorrer sus posesiones. Este buen gobierno entre la ciudad y el territorio es fundamental, es, esa, esa división que incluso en esta ciudad amurallada, y, y es, es lo que se achaca en, eh, en, en falta durante tanto, durante siete siglos, el buen gobierno de la ciudad, el buen gobierno del, del territorio. Bien, eh, posteriormente… Esto es una conferencia que di la destrucción democrática de la ciudad del territorio. El mismo tema en el año 2006. Ya, ya empezaban a ser alarmante lo que estaba ocurriendo. La, eh, la extinción del, eh, del imperio, de ese siglo, el siglo de oro de la industria, 1876 aproximadamente, 1976, no, final de las guerras guerristas, exportación, eh, declive alto solo, ese siglo de oro que deja... Un, uno de los patrimonios más importantes, en este caso de la industria, en Europa, no se ha sabido, no se ha sabido valorar. E incluso eh, a, aquella demolición que fue en fases, o por lo menos yo la vi, me parece que eh, dos domingos seguidos que fui a hacer fotos, las y se resistían a… a a, a caer. Y en un vídeo promocional que hizo, eh, el, supongo que el ayuntamiento y la diputación que presentaron en Singapur, aparece como un elemento apoteósico la destrucción de todo Altos Hornos. Alguno tendría que dar vergüenza a presentar como un mérito lo que es, es una catástrofe. ¿no? Yo, una vez que he tenido ocasión de compartir con algún grupo la proyección de ese, de ese vídeo, he hecho hincapié en eso, pero qué falta de vergüenza presentar aquello como, como si nos hubiéramos librado de, de, del diablo, ahora que Munilla habla cómo entra el diablo por todas partes, ¿no? Pues bueno, pues Satanás y todo, o sea, todas estas cosas. Seguimos, eh, Acuda a Barcelona a dar una conferencia sobre el, el patrimonio arquitectónico, lo cual molesta mucho aquí cuando se enteran de que, eh, de que se va explicando este, esta demolición en ambientes más esto. Y entonces aquí aparecen algunos pequeños episodios. Vasconia, Basauri, por ejemplo. He eh, hecho un repaso un poco territorial para no coincidir en, en, mucho con, con Willy. Eh, eh, estas, estas industrias en las que pues, uno se ha ido metiendo, quizás de una forma imprudente, pero, o, pero necesaria, a, a, a detectar lo que era esto, patrimonios abandonados, había que saltar tapias, a veces había perros, etcétera, y, y, todo esto, y además se prestaba también eh, a, a fantasías estando en el interior de estos pabellones, ¿no? por ejemplo, en esta imagen, esta, esta, esta que… Ah, no, es la siguiente. Este, este ambiente territorial del cual hoy en día prácticamente no quedan más que cuatro naves. Bien, en este espacio, a esto pues incluso en ambientes así de, de charla, de conferencia, pues le llamamos Calenagusia, eh, ¿no? la calle principal, o sea, como si fuera como si fuera un, una, una población urbanizada. Son calles, centros muy bien resguardados. Y de todo, de todo aquello que hemos visto en la imagen precedente, eh, ya solo queda lo que está en la página, en la, en la foto inferior, estas cuatro naves. Bien, en el año 1800, os, 1895, Juan Antonio del más es un impresor que hace una guía, este es un facsímil, una guía de la visita a la villa de Bilbao. Y entre iglesias, catedrales y edificios monumentales, como o, todavía no estaba hecha la diputación y el ayuntamiento muy poco, presenta las fábricas. Este, este detalle, siempre que lo he presentado por ahí, ha causado atención. O sea, la, la fábrica se exponía como un elemento, como un elemento de, de, de, de honor, de, de, de civilización. Es como pasa ese estado que a falta de tener eh, iglesias y templos, en su escudo heráldico aparece la chimenea y un barco. ¿no? Pues es, eh, y habla de siete fábricas en aquel momento. Pues un, uno no... Y este es un síndrome que aparece eh, continuamente, el síndrome de la chimenea. Esto es, eh, salvo en cefanitro, que ahí hay, ni, ni, no hay ni chimenea siquiera, ahí, ahí se eliminó todo. Este es un síndrome famoso que eh, pues es de todos conocido y hasta repetido, incluso se reproduce, ¿no? Se dice, hemos dejado hemos la chimenea, hemos salvado la memoria de la fábrica. Falso, es, es la, la mentira necesaria para, para justificar un, un comportamiento destructivo. Y por todas partes, en Durango, la del medio Senolite en Olite y la otra, la otra también en, en un punto de Navarra. Eh, estos son... Eh, están aquí y los comento simplemente. Estos son los pequeños vestigios que entrando en esas, en esas fábricas abandonadas se encuentran. El esfuerzo de las armaduras, el óxido, todos esos elementos que, que digamos, eh, serían casi como piezas constructivas heroicas ¿no? que, que permanecen y que producen una emoción limitada. Probablemente la mitad de los que estamos aquí no compartamos el, el gusto por esas cosas, pero, pero a mí como me gustan, les enseño. Esto es el catecismo de la, del cataclismo. El plan de ruinas industriales del Gobierno Vasco, que se aprueba en el en el año oh no me en 1998, me parece y que facilita ayudas económicas para aquellas fábricas que están en declive poderlas eliminar. Y con este, y con este documento y estas ayudas se han eliminado piezas valiosísimas. El, el libro está repleto de cosas que, pero ¿cómo, ¿cómo se puede? Esto es un, un códix de, de violencia, como el códix calestino, pues, de la violencia fabril. O sea, es, es, es para atormentarse. Pocos, en pocos sitios se ha hecho, eh, se ha hecho este, esta, esta barbaridad y aquí aparece un elemento que tiene una cierta singularidad de un grabado de Santana de Bolueta 1841 donde al parecer siete años después se instala el primer horno alto que hay en Vizcaya y, y esta fábrica que también eh, fue eliminada vinculada a una antigua ferrería al lado del puente eh, eh, ofrecía en un momento dado esta imagen eh, eh, que capté con, con, con intención eh, haciendo ver que el pasado y, y la contemporaneidad son posibles. O sea, el metro, que era como en aquellos momentos cuando se hace la imagen, que era, eh, que era lo más reciente que había, el, el grito del diseño, la contemporaneidad, y detrás la fábrica que subyacía ya sin funcionamiento, en espera de mejores tiempos, pero que no llegaron los. El, vino como siempre la destrucción, ni siquiera sabemos siempre de que todo no se puede conservar, pero algunos re, reivindicábamos eh, que por lo menos el pabellón de la izquierda, el más oscuro, eh, permaneciera, ya que estaba cerca del, del cauce del río, que podía albergar muchos usos, entre otros eh, un polideportivo, el crear una plaza, eh, eh, una sala, pero el polideportivo, por, por las dimensiones, por la diafanidad que tienen esos pabellones mucho más grandes, ya se, ya se aprecia ahí, hay cabe hasta casi atravesado un campo de cualquier cosa, pero es inútil, no no pasa nada. Y esto acaba, pues, como vemos ahí, con una chimenea en medio de la le da. Eh, esta es una imagen, eh, una imagen muy hermosa de otro de los edificios, otra de las catástrofes más grandes que ha habido en el territorio, que ha sido el depósito franco de eh, Uribitarte. Entre el 1917 y 1931 se construye por un buen arquitecto, o Gregorio Ibarreche, eh, que luego, cuando decae en su uso, deriva en queda la peana como un elemento importante, como una presencia y eh, un proyecto que se frustra por culpa de un sinvergüenza de nombre Escudero, que hace una estafa gigantesca y con el propósito de hacer una galería comercial en la parte de arriba, pero que todavía, podríamos decir, era levemente, eh, no, no sobresalía mucho en volumen. La cosa se detiene ahí en el año 2002 hasta que llega el, el, el, el seductor. Este, el seductor japonés, ahí le vemos casi pontificando, tiene las manos como un sacerdote, está hablando, es cátedra, y el, y el otro, pues, eh, asiente. Es curioso como un alcalde en un momento determinado, y ha pasado hace pocos días con la Torre de Calle no los alcaldes haciendo el juego a las promociones privadas, esto, porque esto es una promoción privada, ¿no? Bueno, pues, ahí, ahí vino dos o tres veces más y, y, dio, y luego, pues, ya quedó su nombre, Torres de que no… Eh, que han quedado ahí. Bueno, un, un elemento oh, um, que, ha, que, ha, que ha sido, sobre todo, una pérdida eh, patrimonial. Aquí vemos la imagen, estos escupitajos históricos que quedan aquí eh, perdidos. Algún día eh, generaciones sucesivas me dirán: pero ya fueron ustedes tontos dejarse embaucar por este, por este japonés, ¿no? Y así, y así queda. Y esta es la imagen, el Día Mundial de la Arquitectura, de cómo estaba la situación. Simplemente pues, se me ocurrió conmemorar el día con esta imagen para la posterioridad. Y aquí queda el resto, el resto o oh, incomprensible, descontextualizado, ...caricaturizado, etcétera. Esto ha sido muy doloroso y además porque ha dado lugar a un proceso especulativo. La plaza que hay arriba oficialmente se llama la plaza de la convivencia, pero yo creo que hay un error. Debe ser la plaza de la connivencia entre el poder público y el privado para llegar a estos resultados. Bien, y bueno, y, y detrás la entrada de un gimnasio y ahí se ve eh, el trasdos de ese, de ese cachito que queda ahí. de, de esto. esto pertenecía a un paraje muy interesante que eran las rampas y escalinatas de Uribitarte, las que subían cruzándose y, y, y, y a la vez y, eh, juntándose y luego abriéndose con una escalinata en un paraje apoteósico de, de, de la ciudad que, y que no, que no ha sido comprendido. Pero bueno, y ahí se queda… Y llegamos ahora a este elemento, a este elemento al cual, pues, el, el próximo día 18, Día Mundial día Internacional de los Museos, saludaremos con una, con una propuesta que ya se pasó a Juntas Generales para la constitución del Museo de la Técnica y de la Industria. La de, de Euskadi tendrá que ser en este caso. Es curioso como en este país en materia de museos hemos empezado por la cola. Es decir, un país tan fuertemente identificado con cosas como es la industria y la técnica no tiene más que pequeños testimonios. Museo Minero en Gallarta, Museo de la Máquina y Herramienta en el Goibar, el de la Armería en Eibar y alguno más que quizá queda en Bueno, el de eh, la Encartada también eh, con maquinaria y esto, pero muy poco testimonio eh, en, en la industria. Eh, otras culturas, con, con menos esto, aparentan más. Y otro, otro museo que se echan falta es el de la pelota. No hay nada recogido, o sea, con todo, la, todo lo que ha significado la pelota, el juego, los pelotaris, los frontones, etc. Ahí se ha quedado. Bien, otro testimonio desgraciado es lo que ocurre en, en, esto, en, en talleres de zorroza esta esta fábrica de 1894 que fue entre otras cosas fabricaba el, el metal ese deployeo o desplegado importante como tecnología pero sobre todo las estructuras entrando en el interior son estructuras roblonadas donde se experimentan pues una sensación de de, de belleza esa y además cuando se entra en esos sitios también las ganas es no solamente de convertirse en un, en un disfrute más o menos personal, sino exponerlo al público, como hoy aquí y como otras veces, para que seamos conscientes de, de todo lo que es, de lo que significa y de lo que se pierde. Son estructuras irrepetibles e irreproducibles. Por lo tanto, cada vez que una nave de estas desaparece, eh, se va, Hay una técnica que, eh, que, que se oculta, como ha pasado en el puente, en el puente transbordador Vizcaya, donde los roblones han sido sustituidos, salvo en algunos puntos, por soldadura. Y este edificio que se complementa con el de oficinas, que, que es esto. Cuando estuvo en trance, fui al ayuntamiento a hablar con Julia Madrazo, que era la concejal de urbanismo. Bueno, sí, quizá, todo eran palabras, pero ya el, el, el daño estaba hecho. Esto lo comercializa, además, una, una persona que es un almacenista de chatarra. Y para sacar más rendimiento, más kilos, ha destruido sus propias naves. Y así, así va pasando los, los tiempos. Bien, otro caso. Eh, este, es, este es fruto de la agosticidad. En un verano... Eh, la, este edificio de oficinas de la fábrica Cromoduro, ahí en la ribera de ya de Zorro Zaurre, ha sido de, eh, desvalijado eh, con el consentimiento. Es, aquí hay un complot, aquí interviene la propiedad que no mantiene la vigilancia. La, la propia vigilancia municipal o lo que sea, o la, la sancha, eh, interviene también en la... Son fábricas que están en, en procesos concursales. El administrador de la quiebra que permite todo el saqueo, con lo cual se devalúa ese elemento a la hora de poderlo reutilizar o revender. Y también... Interviene eh, culposamente Osalán, porque en muchas de estas fábricas ha habido eh, cubiertas de fibrocemento con el amianto, etcétera y han estado trabajando en algunos casos han caído y en algún percance más también ha habido, y donde ha habido total impunidad. Y además, luego, siempre hay un colaborador, eh, un Esquirol, que es el, el portero de la finca, que vas a hacer fotos y no te deja, pero por la parte de atrás entran camiones o, o furgonetas y, y se llevan toda la chatarra. Esto es, esto es penoso. Eh, y esto ha ocurrido pues, en esta Cromoduro, que era una fábrica interesante, eh, y además de un buen arquitecto, Juan de Madariaga, y también Mefesa. Mefesa, la segunda imagen no refleja la, la tragedia, porque ahora ya, no, de todo lo que hay, Aquí ya no queda nada, incluso las letras de Mefesa ya están desborradas. Eh, ha habido personas que han vivido ahí apro pues aprovechando las circunstancias. Esta, una, esta era una, una empresa que tenía unas enormes posibilidades. Toda esa zona jardinada podía ser una sede universitaria. Eh, hemos equivocado rotundamente el destino de la universidad, mandando una, eh, una universidad trasnumante que está ahí en Leyua, donde cada día miles de, de, de, de estudiantes y profesores tienen que ir y venir. Eso lo dije un día en un recorrido por la ría para el claustro de todas las universidades del Estado. Esto es opinión personal y, y, y luego me dijeron algunos en voz baja, personal y compartida, algunos también catedráticos de, de aquí que decían, pero ya es casi irreversible, solo que habría un, un fenómeno que sería que ellos se dedicara a un polígono o a un parque tecnológico y se volviera. Pues bien, estas es son oportunidades perdidas, la escuela de antes se llamaba de Peritos, de Baracaldo, ahora está en Bilbao, cuando tenía también Cefanitro, o sea, si vamos multiplicando los errores es terrible. Este es el RAG, un edificio-garaje eh, eh, de estilo, en estilo, digamos, racionalista, eh, casi a veces con puntos Art -co, interesante, eh, sí, eh, que ha sido demolido. Para, uh, ...para viviendas, está enfrente de la lóndiga, en su momento se de la conexión... ...y lo que queda hoy en día del RAJ es esto, la tapia y la, huella, uh, y la huella del edificio... ...en el colindante de la parte de atrás, este es todo el testimonio que hay de, de, de ese edificio... ...bueno, que había, porque ahora ya hay, hay pesos. En la arquitectura industrial del año 1925 85 DOCOMOMO... ...aquí no aparece la palabra, registro DOCOMOMO, DOCOMOMO es un acrónimo de DOCO de documentación y conservación del movimiento moderno. Es un acrónimo que coincide en bastantes lenguas, en inglés, francés, etc. Este es un registro que hice eh, se hizo de todo ibérico, porque comprendía también Portugal, lo hice con, con el historiador Gorka Pérez de la Peña, y en ella se registraban elementos. De los 21 que correspondían a, había que poner País Vasco y Navarra, eh, ...desaparecieron ocho, siete están transformados y en estado de uso me parece que son tres o cuatro. Es, es el testimonio de una, de una catástrofe. Cuando el año 2016, en noviembre, hubo un congreso de documomo en Donostia, presenté una potencia, la, destruc la D3, destrucción democrática del documomo. Y no me la admitieron porque con la excusa de que no había mandado el abstract en inglés. No sé porque allí no había ninguno en inglés, pero bueno, la, la, la cuestión era, era evitar... Eh, cosas que, que no fueran eh, eh, agradables, alusivas. Eh, esto es otra de las grandísimas catástrofes de esta fábrica, que, eh, de esta fábrica eh, que más de una persona aquí habrá visitado o trabajado incluso, y, y con, con esos elementos singulares, de esas, esas torres de refrigeración, pabellones, pero paso a, a la imagen esta, es una fotografía aérea, donde se ve una fábrica ciudad, perfectamente ordenada, de los años 42 me parece que es, eh, donde las oficinas, el botiquín, el dispensario, el laboratorio, eh, eh, todo estaba en, en un orden interno y donde esas grandes naves que ha presentado antes Willy permitían, porque las hemos visto, allí se podían hacer polideportivos, todo lo que se quisiera, probablemente eh, eh, podía ser uno más, menos ambicioso es decir, bueno, todo no, pero una parte sí, sobre todo la parte esta eh, paralela a la calle Buen Pastor, que limita con viviendas y que tenía, digamos, un carácter más civil, más de arquitectura, el otro sería más de industria, y a lo mejor alguno de aquí no ha quedado ni la chimenea, y cuando estos depósitos se cortaron, parecía, bueno, a veces alguno tiene alucinaciones, ¿no? Yo lo veía la cúpula de Brunelleschi en Florencia, el corte, como aquel homenaje que se hizo precisamente a Brunelleschi en un lago de Suiza, cortar una cúpula por la mitad, ¿no? Se veía ahí las, eh, el aislamiento amarillo. No hay ni un gramo de fantasía en todos estos proyectos. Eh, en Canarias, concretamente, se hizo un museo aprovechando unos depósitos de, de combustible, no sé si eran de cansa, o sea, eh, la, desaparece la fantasía, la utopía, eh, la sensibilidad, por supuesto, ya, eh, ya hace años que salió. Lo ha sacado ya Willy, no insisto en, esta, en este puente, que además contribuyó Willy a a su, a su salvación de los dos que había uno desapareció Y esta fábrica inútil que hemos visto también con Beñac, que está ahí en el fondo, su destrucción, cómo las máquinas se esfuerzan, o sea, eh, son fábricas consistentes, donde, donde las máquinas sufren, sufren mecánicamente para, para derribar eh, todo, todo, todo esto. Estas fábricas tienen una gran utilidad porque son muy sólidas y muy diáfanas. Aquí se puede hacer y probablemente el día que esto se reutilice y se ponga otro pabellón será de menor calidad arquitectónica que la que tenía esta fábrica, que estaba diáfana, o sea, estaba el esqueleto para, eh, para entrar y empezar, a, pero no interesa, no, no, no, eh, es, eh, se prefiere el derribo. Esto es una pieza singular de, de un gran efecto paisajístico que cuando se va por la autopista en la curva aquella aparecía siempre como una referencia. Incluso los nostálgicos, cuando tomamos esa curva, eh, miramos por si acaso ha resucitado o el mar lo ha devuelto, pero es imposible, claro. Bien, esta, esta pieza cayó al fondo del mar y en los primeros días o horas se podía haber rescatado porque estaría cerca. Ahora a lo mejor se ha ido hasta Gibraltar, o sea, está perdido. Y era, era eh, además una, una pieza que… Eh, eh, parecía como una arqueología contemporánea, recordaba en cierta manera al peine del viento, ¿no? como esas, esas piezas entre madera y metálica surgían de la piedra, un, un poder evocador terrible, aún sin dejándolo tal como estaba, sin proceder a la, a la carga de, de, del, del cargadero. Ahí se quedó. Eh, observemos este, eh, el cargadero de... ...de la Franco-Belga, en un estado pues eh, con, los, con los elementos de pilastras o lo que sea, los elementos que llegaban los ferrocarriles. Este casualmente se quemó un jueves santo, alguien que fue a la procesión con la TEA y se equivocó de recorrido. Pero eh, pues, es que suelen ocurrir estas cosas, eso sí, un jueves santo fue un suceso, eh, tuve que ir con que a Televista y hacer un reportaje, etc. Bien, este cargadero de la Franco-Belga y este de Orconera... Uh, eh, y, y detrás el, el cargadero de, de, de, de Sefa Nitro. estas son piezas trascendentales en la cultura industrial vinculadas más a la minería este es el último eslabón de un proceso productivo que empieza en la minería el transporte con los ferrocarriles de aquí se embarca el mineral y, agur, y, ahí, y, y a cambio de ese mineral se ingresaban en su momento, o se captaban, una cantidad enorme de, eh, de libras esterlinas, que era la moneda más potente del, del momento Por lo tanto, esa, esa, ese efecto terminal también es simbólico. Son piezas de 1876, 77 en esa época, eh, valiosísimas, y donde... Eh, eh, eh, han estado en buen estado de conservación, han tenido dos, pequeños, sí, esta ha tenido dos pequeños incendios del pescador que iba allí o de la persona que iba a pescar y que en invierno pues hacía fuego para protegerse y claro ya era mucho desafiar dos incendios sí pero el tercero no. Esta pieza ha sido despreciada por el Ayuntamiento de Baracaldo porque decía que impedía el desarrollo inmobiliario es decir, el negocio o sea, el desarrollo inmobiliario se, se llama al negocio al negocio, la especulación a, la, a, a todo y, y han tenido que reclamar considerar eh, la, eh, el, el efecto. Y el otro, el, el cargadero de, de, de Stefanitro, tiene una misión ya descontextualizada de su pieza, tiene una misión como de pasarela, incluso de atalaya, y no se ve de todo completo, pero de atalaya, de atalaya sobre la ría, supera la carretera, supera el ferrocarril, por lo tanto, como un, un elemento contemplativo simplemente, o sea, no hay que construirlo. Y entonces, observemos eh, de nuevo el, este, el cargadero de la franco-belga. Eh, antes de la, de la intervención, el de. El, perdón, he dicho, de oh, oh, casi, Orconera, en, en dos fases, con los, eh, y cuando sufre el incendio, cuando sufre ese incendio piadoso, y, y lo vemos en la. Me, me parece que hay un exceso de intervención. Eh, el, es utilizado como, pues, a veces buscando un poco lo jocoso, ¿no? Como tostadero a la mañana para tomar el sol y merendero a la tarde. Es una pieza donde eh, el equilibrio, y esto últimamente estoy un poco en esa, en esa línea, el, el, el equilibrio entre el estado primitivo de Orconera, con unas pequeñas intervenciones, no del todo, a lo mejor los cables para que se entiendan aquellas, eh, las, las ruedas aquellas que van, eh, eh, y también dejar el poder de vocación de los, de los vestigios, de la persona que ve aquella, haga un pequeño esfuerzo de, de imaginárselo. Y esto tan, tan maquinista, tan esto, puede producir hasta dudas de si es auténtico o es una reproducción. O sea, ese estado intermedio entre, entre la vocación y la imaginación y, y luego lo que ocurre. El, estas imágenes que vienen ahora, pues y alguna más que hay, cuando he proyectado esta una conferencia similar en otros países, en otros lugares, pues siempre han causado un cierto asombro. Y hay personas que, sobre todo en los años 2000, que tuve que ir bastante por Italia, y entonces algunas personas comprendían por qué se había instalado el Wengen, habían entendían por qué, qué riquezas venía a consecuencia de toda la industrialización, porque entonces, pues, miro, era una... Era una ciudad pues relativamente escasa eh, poco conocida, no este esta, este mineral esta, esta nube férrica que invadía y tenía todo todo lugar, el lugar el puente del, eh, del galindo los, los cinco ramificaciones de la península de, de san nicolás para los cargaderos esta pastilla impresionante donde se juntan aquí todo eh, industria naval siderúrgica todo este, toda esa fuerza de, del hierro que y, y de todo lo que ha sido Altos hornos, pues queda este testimonio del que ya ha sacado Willy del pabellón Ligner antes, después de la intervención, eh, eh, una imagen más de detalle de esto. Y el horno alto número uno, el, el único elemento junto con el pabellón y el edificio de oficinas que hoy día permanece como testimonio en unas condiciones que el otro día se han puesto también de manifiesto, de deterioro, no eh, está... Eh, económicamente eh, subvencionado por el Ministerio de, eh, de Fomento, me parece que es, o, no, de Cultura, con cargo, a, a, con dos millones de euros, me parece, de, de presupuesto, y que queda algo descontextualizado, pero se puede nutrir del, del edificio de la Escuela de Aprendices, que está cercano, para hacer una, un centro de interpretación de la siderurgia. Otro paraje de la desolación es esto, Baco Vilco. En esos años 21, 36, ampliaciones sucesivas, entre ese estado y trapagaran una fábrica impresionante. Eh, con esas naves, con, eh, las diez naves, mejor dicho, iniciales, que aparecen aquí en la, en la fachada, las estas de productos tubulares que duplicaban casi su longitud, y el estado en el, en que, en el que quedaron, eh, en que después del abandono de la... Eh, ...del abandono de la producción y hoy en día prácticamente ya hasta estos testeros muy, muy demolidos. Eh, el interior es una, una imagen obtenida en ese proceso de, de, que nos fuimos ahí metiendo para rodar a aquel documental que más de los que están aquí habrán visto, de la oda a la fábrica abandonada, ¿no? que es un canto patético en el interior de, de estas naves, naves de 220 metros, o sea, entrar ahí era una oportunidad, era una oportunidad cultural que muchas… Personas por lejanía, por desconocimiento, por edad o por condiciones no, no accedían. Entonces era una obligación moral explicar esto a la sociedad. Hay metidos y donde estaba este, eh, apareció este elemento de, este, de oxígeno, este, este tubo, como referencia uh, que, que me parecía hasta incluso simbólica. Naves impresionantes. Todo esto ha sido arrasado, ha sido arrancado por esos por esas personas necesitadas que han recurrido a todos, a todos los sistemas a, a su disposición, incluso con pequeñas o, o camiones de tipo medio, con unas cadenas y tiraban y llevaban ese, ese, ese metal a vender a un chatarrero que está al lado de, o donde estaba Choimo, y el chatarrero formaba parte de la cadena de delincuentes porque tenía la báscula trucada y se llevaban, por ejemplo, un kilo 300 decía que era un, un kilo 50 o sea, era, era un cóncavo de ladrones todo lo que ha pasado ahí, o sea, es, es, es todo, y eso ha ocurrido a la vista de, de, de, de muchas personas implicadas, ¿eh? o sea, no, es, no son 17 kilogramos de hierro, han sido toneladas y toneladas que han salido y durante mucho tiempo. Bien, en la obra pública hay un elemento singular que es el, el Muelle de Hierro de Portugalete, el, eh, una de las obras eh, Cumbres de Churruca, que este año celebramos también el, el centenario de, de su nacimiento, en novecientos 17, una pieza singular en la ría, pertenece a ese ámbito de la obra pública, pero también donde el hierro es protagonista, los pilotes de rosca de fundición, y donde aquí se produce un fenómeno curioso. Ahí, estas, estas imágenes están obtenidas. También aquí hubo acuisticidad antes del verano, mes de mayo o una cosa así. Solo se ven unos pequeños puntos de óxido en las bases. Pues bien, hubo una persona, y hay que decirlo con nombre y apellido, y lo hace muchos años: Ángel Arnedo, concejal de, de Portugalete, manda tirar 400 metros por un lado y unos 600 por otro, es decir, un kilómetro de barandilla original de fundición para poner esta de acero inoxidable con lo cual se descontextualiza el, el monumento. No solamente se, ahora ya es muelle de hierro y acero, o sea, ya ya, ya empezamos a, a tergiversar hasta el nombre. Y luego el pavimento, que era la ocasión, el pavimento original, que era con estas estrellas en el sentido longitudinal, porque ahí, aquí están los carriles de la máquina de vapor que iba hincando los pilotes, se sustituye con un pavimento, eh, bueno, tuvo un, un momento de, de, de un hormigón rojo que era transitorio, pero se sustituye con un... Pavimento de esos impresos de que parece madera, pero además cuesta lo o sea, Aquí ha habido una serie de, de, de elementos, de, de atrocidades que se han denunciado incluso al Ministerio de Fomento, que es el, el, el propietario y al de Cultura, pero pasan desapercibidas. O sea, eh, es la total impunidad. Ahí vemos eh, elementos y luego, pues. Eh, estos detalles de escala pequeña que me gustan señalar, qué curiosidad poner la señal de tráfico de que pueden pasar, impedir las bicicletas al lado de ese, de ese pilón que está indicando quién fabricó, o montó piezas de estas, que era la maquinista y terrestre de Barcelona. Aquí había dos, ya desaparece uno. ¿Dónde está el otro? Pues eh, eh, cuestión de detectives. O sea, eh, son pequeños elementos que se van añadiendo y, y que eh, conviene a veces eh, recordarlos porque vamos de la escala pequeña a la, a la escala grande, ¿no? Como ha ido ocurriendo. Ya llegamos a la otra pieza colosal, que es el... el el puente transbordador Vizcaya, con esa placa que aquí indica en eh, Uangica, que también colaboró Ferdinand Ardonen, eh, Ar Arnodén, el único elemento, est esta estructura no tenía ninguna concesión a lo formal, solamente esto… Una interpretación neogoticista, todo era eh, mi, lo que se llamaría hoy minimalista, todo al servicio de, de, un, de, de una función, el funcionamiento. Pues bien, cuando se metieron los ascensores después de un debate que hubo pero, para turistizar el monumento, se hace esta plataforma intermedia para los ascensores y ya se desvirtúa aquella transparencia, aquella diafanidad que tenía. Y luego volvemos a la escala pequeña. Aquí un artista, eh, no se le ocurre más que coger la rotaflex y pegarle un tajo a la chapa porque no le cabe, tenía sitio a la izquierda, tenía sitio para arriba, pero la chapa que identifica el carácter cultural del monumento es sacrificada, o sea, esto es de una brutalidad, esto provoca carcajada cuando se lo enseñas a alguien allí. Y luego también el diploma, el diploma de, no sé si es el premio Mies van der Rohe o algún otro premio, o de la UNESCO, comparte con una promoción de vasos que hacía la, la concesionaria, unas vajillas, pues casi como cualquier día eh, listas de boda aparecerán allí, no en el escaparate, o sea, esto es, esto es deligrante. Y claro, esto duele mucho. El día 8 hay un, un tema en, en Guecho. Eh, he dicho a ver si se podía acudir, eh, pero ya me han dicho que no, que estaba todo cerrado, cómo no. Eh, piezas originales de la maquinaria o de la transmisión del puente están en el, en el suelo, eh, están en, en el suelo, ahí expuestas a, a, a cualquier cosa, a que un día pues alguien la robe porque tienen un cierto peso, ¿no? O sea, es, este es el, el poco sentido. Y se han vendido también, se han vendido roblones como si fuera un souvenir. Los roblones originales se han vendido ahí al, en la tienda turística. Aquí aparecen estos elementos. Paso por alto un poco el cargadero del, del muelle de, de las arenas. Y voy a la arboleda, estos barracones, estos barracones originales del mundo de la minería, que tenían casi un carácter de, de... Y luego aquí vemos el, el barracón tirolés. Este se tiró, se tiró el que había, se hizo un sótano... Separó la obra por la diputación, pero en un simulacro también de, de, de ejercicio de poder, y luego se hace este con contraventanas, con un buzón también, con, con una corneta, como. Para, bueno, todo. Esto es una falsificación de, de este elemento en, en el Casco de la Arboleda, que además tiene el rango de conjunto monumental de la de la del kiosco de Baracaldo, no hace falta decir, al amanecer de aquel 7, creo que fue de agosto de 1997, el alcalde manda eliminar esto. Se le había mandado por la prensa una nota que fuera a París, porque en aquellos momentos se estaba había una exposición de Félix Candela muy importante y sobre el arte del hormigón se llamaba. Ese, ese canto que tenía de 7 centímetros, que hoy en día no se podría hacer otras cosas por la norma, ¿eh? desaparece. Y aquí aprovecho porque no hay imagen de la tribuna, de, de, de la ciudad deportiva de San Vicente. La tribuna original también de Torroja con un canto esbeltísimo te, tenía daños, evidente que tenía daños porque han pasado los años porque las, las barras de, de, del armado están muy próximas a la superficie pero había un presupuesto de la empresa Repair del, del orden de los 90.000 euros. Estoy hace tiempo detrás de él. Y se derribó con un costo parecido, casi de 80.000 para hacer una reproducción que ha costado 300.000. Esto es prevaricación y ahí, y ahí Ahí están pringados, hablando así vulgarmente, eh, gentes de, del ayuntamiento. Y además se, eh, eh, se elimina, se, nos, se contentan con la reproducción frente a la autenticidad, que es uno de los valores de, de un elemento monumental. La estación de Luchana que ha aparecido antes eh, simplemente tiene un carácter eh, eh, tan importante como la del propio Baracaldo, porque ahí también confluía el ferrocarril de la Robla, y por la parte que da la carretera está escrito, ferrocarril de la, de la Robla, o sea, eso, es, esos valores incluso, esa, esa, digamos, ese enunciado que hace el cartel es un valor en sí mismo. Esto fue otro episodio... Terrible. Eh, se llama rehabilitación a la destrucción y reconstrucción. Esto no tiene nada que ver. La estructura que era originalmente de hormigón desaparece, se hace de acero y para que parezca de hormigón se les pone unas placas de pladur para que tengan las mismas dimensiones. Esto es, esto es un delito. Fue, fuimos a los tribunales, pero como siempre se archivan las, las causas. Nada, no hay nada que hacer. Y allí permanece. Y otro caso de, de destrucción. Este sí tuvo una respuesta porque afectó a muchos jóvenes. Este edificio en esquina, valioso en sí mismo, Arginzónis era, me parece el arquitecto, un, un edificio industrial de gran utilidad, donde se habían celebrado cosas y había acudido a dar conferencias, tenía una, era un, un, polic, un policentro de, de, de, de muchas actividades, eh, fue demolido en una, en una operación cruel, el, eh, con refuerzo de la hazaña, tiros, etcétera, etcétera, en una jornada muy dolorosa y de las manifestaciones, de las pocas manifestaciones que se han hecho en, en pro de la defensa de, de elementos monumentales por las asociaciones. Aquí vemos eh, pues, momentos últimos de este edificio, etcétera. La demolición, Cucucha, bien, bien. Eh, ya no decir nada del arco de, de la tribuna de San Mamés, una de las piezas magistrales de la de la técnica del, del año 53 y, y por sus luces y por todo una obra una verdadera obra que no interesó a nadie hicimos una manifestación, una concentración para reivindicar y fuimos 19 personas, o sea que eh, el respaldo yo, yo pensaba que iba a, haber, a ser una cosa deportiva masiva, aquí vemos en, en el último partido que no soy socio, pero aquel día fui cuando acabó el partido entrar y, y hacer unas fotos porque era el último partido que se jugaba y aquí hay un cuadro que tiene, curiosamente, lo tiene eh, eh, lo tiene la Junta Directiva del Atleti en Ibaigane, yo no sé como se lo vendieron, que es de Jesús Mari Lazcano, y que se titula El anteúltimo diluvio. O sea, aparece el arco, se ve muy, leve, muy levemente, eh, aparece el arco, eh, o sea, eh, como diciendo, se, eh, se podía interpretar como diciendo se puede inundar todo Bilbao, pero que se salve el, el arco. Pues bueno, esto está en la sala de juntas, el que, el, el que nos enseñó un día la sala de junta ni se había dado cuenta que estaba el arco, pero bueno, son, son cosas habituales también. Bien, esto se, se reivindicó, no tuvo más, más esto, eh, la, cosas de plencia, estas casas pequeñas casas de pescadores simbólicas de, de un cierto, son una, una pincelada, no entonces parece que estamos en, en un ámbito en la ciudad que nunca existió y, y una gran, Uh, responsabilidad eh, la tienen los medios de los medios de comunicación cuando no apoyan no dan suficiente eh Pablo a, la, a las críticas. Esto paso por arriba. Y hay una frase romana eh, muy bonita que dice «Cuando no facer un bárbaro, facer un barberini». Barberini eh, era una familia papal. Es decir, lo que no hicieron los bárbaros los hicieron los Barberini. Pues entonces parece que se encaja. Aquí vemos a personas relevantes en los toros pidiendo la oreja. O sea, esto es ya... Eso, eso, el, el, esto es el cum laude. Esto es casi como un máster, esos másters ahora que están de moda. ¿no? Aquí han obtenido el máster de sensibilidad en el patrimonio. Por lo tanto, los premios atila y nerón deberían inculcarse yo creo que cada si no, cada año o cada dos años o con una bienal por esto. Y entonces, eh, me parece interesante esta reflexión. Dice, la libertad del arquitecto no puede ser eh, comparada con la del, del músico o la del pintor, que, eh, eh, que eh, asumen una dimensión temporal limitada y espacialmente eh, mutable, cambiable. Los daños al ambiente producidos de una arquitectura equivocada eh, quedarán por siglos y la colectividad debe ejercitar el derecho a la defensa y el control de estos posibles errores. O sea, nos está mandando un telegrama de urgencia para que nos divulguemos. Pero poco se puede hacer cuando el primer elemento monumental, y esto lo he puesto hace pocos días en Hernani, una conferencia, el primer elemento monumental que se declara en, en Euskadi, que es la Iglesia de San Salvador en Getaria, en el año 1895, eh, aquí hay un error abajo, eh, está en este estado comatoso. Y aquí han acudido miembros de la Diputación, miembros del Gobierno, a, a muchos actos en, en la Iglesia. Así está. La Ley de Patrimonio Cultural Vasco, que ahora está... En revisión, no sé si servirá para algo, pero, o, pero debía ser el instrumento de esto. Y aquí entonces llegamos a Baracaldo. En esta imagen, en, en esta imagen del año, me parece, 19, en torno a 1900, donde vemos ese Baracaldo incipiente, que supongo que interpreto bien, a ver, desde la ría, eh, aquí, desde la ría, la, estoy viendo el, el, ferro, el ferrocarril, estoy viendo el ferrocarril aquí, la estación, me parece que estoy marcando aquí bien, la estación y todavía Baracaldo sin sus, sus grandes trazas, uh, uh, con sus grandes trazas, pero todavía en una ordenación muy primitiva, correspondería a un número de habitantes que ahora no sabría decir, pero, pero escaso. Pero el que tiene en este caso una cierta singularidad es este, este Baracaldo que traza, es que está tan pequeño, a ver si sí, veo, veo. Eh, quería buscar los fueros, me parece que estoy viendo aquí los fueros, ¿no? ¿Es esto? ¿Acierto? El paseo de los fueros, la plaza bidonera. Lo quería, lo que quiero, sí, quería, sí, este plano es de Ismael Gorostiza en el año 1926. Eh, otro día haré un detalle del, del momento. Eh, en la plaza, eh, en la plaza de Vidionera, se hace cóncava para articular el Paseo de los Fueros y la, y la que entra y luego la, la avenida que antes se llamaba Argentina. Bien, en esto eh, aquí ha permanecido un edificio durante muchos años, el edificio de Vidionera, y permanece todavía. Y aquí aparece, curiosamente, un proyecto especulativo. Un proyecto que viene por una inmobiliaria que pretende... Eh, eh, eh, hacer un, un gran negocio inmobiliario con estos eh, con estos dos sobreañadidos. Eh, se basan en un estudio en un estudio de una de una historiadora Ana Azpiri que llega a decir, la barbaridad eh, lo tengo en los papeles subrayados en rojo, que Ismael Gorostiza es un arquitecto secundario y que esta es una obra poco relevante. Ismael Gorostiza para Baracaldo es como eh, eh, Manuel María Smith para Guecho. O sea, eso no se puede emitir y el día que tenga un poco de tiempo rebatiré públicamente ese informe. Entonces, la inmobiliaria contrata a esta, a esta historiadora que es de, de Donostia a... a Creyendo que con su, con su verbo destructivo o va a convencer. Y además se permite, se permite hacer juicios que no le corresponden, como diciendo que la estructura está en mal estado y que hay que derribar. Empresas más cautas como por ejemplo la Bain, que hemos visto muchas veces informes, suelen decir y detallar que les presentan pues, eh, eh, percances, eh, daños, etcétera, eh, cualquier obra, obra pública, obra industrial, etcétera. Pero nunca, ...nunca se atreven a decir que hay que... ...porque hay medios para reparar. Es la, eh, los, los interesados los que dicen... ...como dice la vein ...no, la vein dice que está en mal estado... ...pero dice que hay que derribar. Pues no, esta ha dado un paso más adelante... ...y dice que hay que derribar... ...con lo cual ya es muy grave. Entonces, este tema... Eh, ...por las repercusiones que tiene inmobiliarias y especulativas... ...creo que hay que hacer fuerza para pararlo. Aquí vemos lo, el propósito de, de estos dos. Y cuando se dice de conservar la fachada... ...en un edificio con la cubierta inclinada... ...la fachada también es parte de la cubierta porque porque se ve no es una cubierta plana como otros muchos edificios que donde acaba con, con la línea de cornisa la cubierta forma parte de la y por cosas que me he enterado esta mañana y que viene en un en un boletín ahora la inmobiliaria pretende aquí vemos en la siguiente imagen no este recrecimiento que desvirtúa totalmente totalmente eh, frente ...al estado primigenio y ahora pretende hacer como un recorte, como una visera... ...que quede un poco para que se vea y en medio que surjan esos puestos. Estas estas uh, modificaciones no se pueden hacer y además esa fachada es relativamente... Eh, ...luego han accedido, primero era derribar, no lo he dicho, creo, derribar y hacer una reproducción... ...o sea, un camelo. Luego la segunda parte es ya aguantar la fachada e intervenir en el interior... Eh, quienes han tenido la oportunidad de ver el interior dicen que sí, está en un estado que no no óptimo, un estado regular pero que es recuperable. Y esa fachada es muy dudosa que se eh, que se aguante, puesto que es una fachada de ladrillo macizo, etcétera, en, en esas condiciones. Con lo cual podría ocurrir que se cayera y entonces bueno, ya se ha caído, pues hacemos la nueva. Por lo tanto. Eh, eh, yo no sé si hay que recurrir, como en tantas viviendas de este país, a ver si nos bendice el Señor, que esto estaba en las puertas de, de muchos edificios, nos viene un tiempo de piadoso, se, y si no, la alternativa a, a, al Jesucristo pues es el, a, a este elemento. Girolamo Sabonarola, que fue quemado en la plaza de, de Venecia, decía Intempico roti servili dei e servili de vici di tirani flagelatore. O sea, flagelador de los tiranos, de los Ya tiene cara eh, de pícaros, ya se le ve ahí. O sea, hay que volver al látigo y hay que y hay que ser exigentes, porque si no se nos va la, la, se nos va todo la identidad, la arquitectura, la cultura, etcétera. Es que recasco.